Saludos, mi gente. Hoy estamos en la playa de Cerro Gordo. Eh, aquí, esto es un nido de Miss Dribbles. Eh, Miss Dribbles ahora mismo en esta generación no evoluciona, ni, ni tampoco en la tercera eh, generación que va a estar saliendo este, a finales de este año. Este, ahora, este, probablemente eh, ya para el próximo año tengamos lo que es la cuarta generación y ella evoluciona. So, hoy vamos a estar cogiendo alrededor de más o menos 100 candies, por lo menos de eso, para poder entonces estar pudiendo evolucionar lo rápido que llegue. Es mejor estar preparado para cuando lleguen las cosas, para que después sea más difícil estar buscando los ovos. Vamos a ir a estar buscando este, este Miss Drew por todo por, por todo este parque este, y la playa para entonces, este, cuando llegue Generación 4, estar ready. Seguimos. En el único Pokestop que hay en todo este lugar. Mi novia cogió el séptimo día y le dieron dos King Frogs en su primer séptimo día. Chequense. Aquí ya cogimos ya más de 100 candies de dribbles Ya estamos preparados para cuando llegue generación 4 este Inclusive puedo atrapar un Dribbles bastante bueno este nada eh, Ahora vamos a ir a lo que es un nido de Hondur. Mi novia necesita unos cuantos Houndour para terminar la evolución Luego vamos a estar grabando todas las evoluciones para que las puedan ver Seguimos ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? ¡Un pichu! <risa> Todavía está ahí Aquí no se ve. Ahí está. <ríe> Saludos, mi gente. Ya acabamos de llegar y rápidamente hay cuatro Hounders justamente en la entrada del parque central de San Juan. Este, yo creo que esos son los únicos que le faltan a mi novia. Cuatro para poder evolucionar al Houndun. So, vamos a estar aquí, vamos a coger esto que es que aquí, ahí mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pokestops Ah, yo creo que se me fue un hound ahora mismo Este, pero un montón Este, nada, a lo mejor nos bajemos un ratito, pero yo creo que con eso Oye. cumplimos con lo que necesitamos Así que vamos a ver qué pasa Ok, ya estamos de vuelta acá en la casa Eh... Ahora mismo tenemos unas, de, unas evoluciones que hacer. Eh, yo tengo tres evoluciones mi novia también. Este, yo voy a empezar con lo que es el chikorita. Este, porque estoy esperando Razor Leaf Petal Blizzard, que es la mejor eh, combinación en ataques con el mayor daño por segundo. Así que vamos a ver. Pero primero que nada, como siempre, vamos a ponerlo a grabar primero para que ustedes puedan verlo ok, perfecto, ya está grabando eh, vamos con el 14, 13, 14 que tengo Vamos a evolucionarlo Vying with Solar Beam Bindwhip Solar Beam es el cuarto. Es mejor que tener Earthquake en él, actually. No es tan bueno. Pero para tener Earthquake. Bueno, también tengo este Toto Que es level 1. Pero sus IDs son 13, 15, 15. So, eh, según esto, según la lista de Pokémon Go Hub. Net, eh, el mejor es Wargon Hydro Pump. Así que vamos a evolucionarlo. Realmente no me importa que sea level 1, porque realmente tengo bastante Stardust para poderlo pompear cualquier cosa. Ice Beam Byte Ice Beam uh, es malo también By Ice Beam es el cuarto también No he tenido suerte Realmente Nada eh, Ahora mismo vamos a Lo mejor Que voy a evolucionar en el día de hoy Que actually es un Sidra A un Kindra este sidra yo lo guardé desde desde que solamente estaba generación 1 para ahora que tengo el dragon scale para evolucionarlo ahora a lo que es un kindra esperamos de kindra Hydro Pump entiendo déjame buscar aquí rapidito Watergon Hydro Bomb, o Dragon Bread Hydro Pump, Cualquiera de los dos sería bueno. Así que vamos a ponerlo. Use this item on your Pokémon. Let's go. Es un nuevo registro también a mi Pokédex porque realmente eh, mi Pokédex yo no lo tenía todavía. Watergon Outrage. Watergon Outrage. Es el peor realmente he ido muy mala suerte con estas evoluciones actually es el peor aunque coge stab pero hubiera sido mejor con dragon Breath hydro bomb hubiera sido mucho mejor pero uno registro realmente no importa eh, es un buen atacante como quiera que sea y nada, este ahora vamos a ver las evoluciones de mi novia. sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, si les gustó el video recuerden darle like, darle hechos para sus amigos, suscriban si no, si no lo han hecho y será hasta la próxima, nos vemos.